Charlaba de qué es una casa pasiva. Yo soy Alejandro Olmo de Oje Estudio de Arquitectura. Eh, eh, estoy especializado en, o sea, estamos enfocados más en dirección de ejecución de obra. Ya llevamos muchos años estudiando el tema del PASI y gracias a dios ahora ya llevamos bastantes obras de pasiv Y junto con una compañera también, pero que de otro estudio hacemos los proyectos completos. Independientemente se puede hacer por un lado la dirección y por otro la, el proyecto. Eh, ¿Qué es una casa pasiva? Pues un poco como nosotros somos nuestros propios comerciales, eh, yo cuando se lo vendo al cliente le digo, si te vas a hacer una construcción ahora y te la vas a hacer con, con construcción convencional, te estarás haciendo una construcción antigua. Es un poco para vendernos el, el, el passy house. Para mí el passy house simplemente es una, una correcta ejecución de la, de, del proceso de la vivienda. ¿vale? Luego, por ejemplo, el Passy House. En, en, es, es el, el estándar más, más exigente que hay en, en el tema de eficiencia energética, ya que con él obtenemos un confort extraordinario que, que nos afecta a la salud, por ejemplo, tanto a la sostenibilidad y, y a la calidad de vida de las personas. Independientemente del tema, eh, ¿qué es una casa pasiva? Pues una, con la casa pasiva obtenemos mayor certifica, un mejor consumo energético, un, un confort térmico y acústico, al, al controlar la hermeticidad y el aislamiento y por supuesto todo esto conlleva un ahorro, un ahorro energético al igual que si vamos a tener un ahorro energético porque vamos a tener menor consumo eh, el, el, el dióxido de carbono que, que emitimos a la atmósfera pues será mucho menor, será mucho menor. Vale eh, El estándar Passivhaus house eh, es como había dicho es el más exigente a nivel mundial porque salió en Alemania pero hoy en día eh, se está haciendo por, toda, por, todo, por todo el mundo. Sí que es verdad que, que lo que es el estándar Passive como salió en Alemania, los valores que, que, que marca el Passive están más enfocados a, a centro Europa. Nosotros en clima mediterráneo podemos incluso no llegar a esos valores y seguir cumpliendo el Passive House. ¿vale? Eh, ¿Qué obtenemos con una vivienda de Passive ¿Qué nos aporta? Pues un, un excelente confort interior al, al ser humano, un ahorro, y, y sobre todo, si tenemos mejor confort, mejor salud. Eh, en una vivienda pasiva lo que, lo que intentamos garantizar son eh, unos, unos mínimos, con unos mínimos aportes de energía, intentamos tener un confort térmico, que sobre todo en invierno la temperatura debe oscilar en el interior de la vivienda entre 20 grados y en verano entre 25. Todo esto se consigue con, con mayor aislamiento, los, los cuales superan la superan y no, ahora mismo con el código técnico ya se están asimilando los aislamientos y las condiciones que nos pone el código técnico a los, a los parámetros que nos dice el Passive eh, con una vivienda pasiva lo que conseguimos es un mayor ahorro energético en climatización que podemos estar rondando incluso al 90% frente a una construcción tradicional eh, igualmente con una vivienda pasiva lo que conseguimos es al, te, al conseguir un mayor confort Interior, lo que conseguimos es mejor salud para los que viven en ella, por supuesto. Eh, para, para tener el, el mejor, el mejor, o sea, para tener mejor confort de lo que se ayuda la Passy House y lo que decimos que es el pulmón de una vivienda Passy House es el sistema de ventilación de con recuperación de calor, el cual nos controla un flujo constante de, de, de, de aire limpio. Eh, la Passy House perdonar la pasija eh, se trata de cinco parámetros que son los, los cinco principios pasijados que se trata de, de aislamiento hermeticidad las ventanas el recuperador de calor y, y el control de puentes térmicos eh, uno de los principales eh, de los principios pasija como hemos dicho es el recuperador de calor que es una ventilación con recuperador de calor el, el cual eh, nos asegura una calidad del aire a través de una extracción viciado en las estancias húmedas como es la cocina los baños aseos o lavaderos y, una simul y, y, y que simultáneamente nos asegura una insuflación de aire en las estancias secas como el, el salón comedor y dormitorio hoy en día el código técnico ya lo exige lo que pasa es que muchos arquitectos no lo ponen o no los consideran o, o al final el cliente no lo quiere sabes también es verdad que si metes un recuperador de calor y no haces una vivienda hermética, al final, en obra con, eh, tradicional, eh, tenemos mucho, muchas pérdidas de, de, de frío y calor por agujeros pequeños que se hacen, por mala ejecución de ventanas, por, por los enchufes, por muchos, por muchos sitios. Normalmente se estima que una vivienda convencional, todas las perforaciones esas, eh, equivaldrían a una pelota de, de, de fútbol. O sea, imaginaros que un, una vivienda convencional, está por, un, por un agujero como una pelota de fútbol, se está saliendo aire constantemente. El recuperador de calor, no sé si lo habéis oído, pero eh, lo que consiste, como bien dice su nombre, es recuperar el calor. Tiene un intercambiador que, que el, aire interior de la, el, el aire interior de la vivienda sale al exterior y, y, y el aire que entra hace un intercambio de flujos y recupera aire. Es decir, que por ejemplo, si cuando fuera estamos a 30 grados y dentro a 21 el aire nuevo podría entrar a 22 a 22 solamente con el refrescamiento es un sistema de recuperación y en, en verano lo que se hace el free que se dice que es un, un, un puente digamos para que directamente por ejemplo en, en por las noches que refresca más el aire que, que está que está entrando a la vivienda no pase por ese recuperador o sea directamente entre directo y entonces refresque la vivienda por eso el, el, el recuperador de calor tiene que estar siempre en marcha. ¿no? Y, por ejemplo, lo que dicen de abrir o no las ventanas en, en una pasija, por supuesto que se pueden abrir, igual que una vivienda convencional. No hay ningún problema, simplemente tú mismo te, te darías cuenta que si fuera hace calor, tú no vas a abrir las ventana, pues igual que una vivienda normal. ¿Qué conseguimos con el recuperador de calor? Otro de los, de los puntos buenos de un recuperador de calor es, por ejemplo, eh, por el, todo el tema de alergias. Los recuperadores de calor llevan unos filtros, entonces lo que nos entra es una, un aire totalmente limpio, limpio. Incluso hay otros filtros más potentes que, que pueden filtrar otras partículas más tóxicas. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Porque si, por ejemplo, tenemos alergias, si nosotros den, somos alérgicos y tenemos alergias, dentro de la vivienda no tendríamos alergias, estaríamos súper bien, porque ya pasa por esos filtros. Eh, otro de los el otro principio de, de la Passy House es el aislamiento térmico, que tenemos que tener un buen aislamiento, eso, lo eso lo en Passy House se, se llama regla del rotulador y lo que conseguimos es eh, aislar tanto cubierta como muros, como depende de la zona donde estemos, también se considera que debemos aislar cimentaciones, depende de la zona, hay veces que afecta positivamente y hay veces que negativa. Como tenemos un clima mediterráneo que no es tan exigente como en centro de Europa, hay veces que se puede evitar. Normalmente el, el Passive House, por ejemplo, en, en cubiertas y fachadas, en el aislamiento, eh, nos exige una, tra una transmitancia, una U de 0,15 en cubiertas y fachadas. Sí que es verdad que, que, es, lo que te digo, es lo que digo. Como estamos hablando de, de, de clima en centro Europa, en el clima mediterráneo que sería España, eh, esa U de transmitancia de los muros podría estar alrededor de 0,30. No haría falta que llegara a 0.15. Por otro lado, las cimentaciones, igual en el centro de Europa nos habla de 0.25, de transmitancia térmica. Las carpinterías, otro tema muy importante en el Passive House. En, en el Passive House estamos hablando que, que se deben colocar unas carpinterías eh, con un triple cristal bajo emisivo, porque lo que hace es reflejar el calor del interior de la vivienda en invierno, por ejemplo, y mantenerlo exterior durante el verano. Y otro punto importante, los intercalarios. Los intercalarios normalmente suelen ser de, de aluminio. En Passy House se colocan de PVC. ¿Por qué? Porque el aluminio es, es, es conductor y el PVC no. Entonces lo que hace es no, con el frío del exterior, por ejemplo, no llega a pasar nunca al interior. Con eso conseguimos una mejor ventana. Eh, lo, que yo digo, lo que yo siempre digo, tú no te, te puedes gastar una ventana que valga 5.000 euros. un ventana grande, pero como no esté correctamente ejecutado, tenemos, o sea, es, es como si hubiéramos tirado el dinero, porque si no tenemos una correcta ejecución, normalmente en pasijados, bueno, normalmente no, siempre, se, eh, lo que se hace es, eh, tanto por fuera como por dentro, en el perímetro de los, del marco de la ventana, se sella mediante, mediante láminas. Incluso en el mismo marco, hay unas, unos, unos butirales que se pone que es una espuma que se expande con el tiempo y lo que hace es sellar herméticamente el, el pequeño puente térmico que podemos tener ahí. Eh, al final una ventana es, un es el aislamiento de una vivienda. Entonces, como, todo aislamiento, se debe colocar, como, como es un aislamiento, se debe colocar normalmente que tenga una continuidad con el aislamiento de la vivienda, en la línea del aislamiento. Eh, como os decía, si, si no hacemos una correcta ejecución de una ventana, es como si hubiéramos tirado el dinero. De hecho, eh, cual, otra de las pruebas que se hace es el door, que hay, por ejemplo, ahí en, en, en la unión del marco con, la, con el cerramiento, por ejemplo, si hacemos el door, que es una, presión, una, presión que se ejer, una depresión que se ejerce en la vivienda, enseguida con, con el humeador podemos eh, comprobar el, el humo que se está saliendo por, por, por la junta o incluso la ventana, si no, está, si no es... tiene un cierre hermético o cualquier punto así. Eh, otra de las reglas que, otro de los principios del Passy House es la hermeticidad, que la, ya, le decimos la regla del lápiz. Eh, la hermeticidad es la estanquidad. Nosotros al final en Passy House lo que, consegu, lo que intentamos conseguir es, es una vivienda totalmente hermética. Eh, ¿Qué conseguimos con la hermeticidad? Que la renovación de, de, de, de la vivienda sea, eh, eh, Passy House te dice que tiene que ser menor o igual a 0,6 renovaciones horas. Eso es lo que intentamos conseguir, que es lo que luego, por ejemplo, en la prueba del door nos, nos verifica que es así o no es así. Ahí es donde nos sale. La hermeticidad la podemos ejecutar de varias maneras. En el centro de Europa normalmente lo hacen con, con láminas herméticas, que esas láminas van selladas unas con otras mediante cintas de, de, de hermeticidad. Aquí normalmente la construcción tradicional más o menos que se está haciendo por aquí por, y que yo estoy haciendo, por ejemplo, eh, la capa estanca la intentamos conseguir con yeso. Eh, el pasillo está asegura que el yeso es estanco cuando consigues cerca de los dos centímetros. A uno y medio no llegaría a ser estanco, también depende de la ejecución. Eh, y por supuesto, eh, otra, otra, otro tipo de conseguir la hermeticidad es con membranas líquidas. Ya tengo compañeros que por Valencia han certificado viviendas que la han conseguido hacer con todo con membrana líquida. La membrana líquida al final es un bote de pintura, que es, que es una pintura que se hace hermética. Normalmente se utiliza mucho para los encuentros entre forjado y, y paredes, incluso para la carpintería. Lo, que conseguimos es, lo bueno de eso es que es fácil, porque es una pintura que se aplica y ya está. Entonces no, no tenemos mayor problema. Lo que digo que, el, que la hermeticidad la co consiguen con la membrana líquida, la, es pintura, entonces la proyectan. Lo que hacen es proyectar sobre la pared toda la membrana líquida y consiguen la hermeticidad. Luego, otra forma de conseguir la hermeticidad es con tableros OBS. Eh, cuando yo me hice el curso de certificador, no todos los OBS son herméticos. Y, por supuesto, los tableros OBS, entre tablero y tablero, tienes que encintarlo con una cinta de hermeticidad. Es, es, normalmente, por Centro Europa sí que lo hacen así, pero ya te digo eh, ya digo, no todos los tableros son herméticos. Deberíamos comprobarlo antes mediante el fabricante. Eh, otro, el, al final para conseguir una hermeticidad hay que controlar todos los orificios que traspasan el muro, el cerramiento con esto que quiero decir que tú no, no vale nada que hagas una hermeticidad perfecta hablas el hablas y luego venga el electricista y te pase un macarrón de fuera adentro o te pase un cable de no sé qué o, el, o, el, o por ejemplo el, la tubería de fontanería no la, no la selles con, con la membrana líquida que yo digo o incluso otro, otros materiales que hay, que son unas láminas que al final eh, son unas láminas que se pegan en la pared y al final solo pasa el tubo. Incluso hay otros machones para, para tuberías más gordas y demás. O sea, hay que controlar todos los, todos los agujeros que salen a la vivienda, todos, para conseguir una hermeticidad perfecta. De hecho, si no, enseguida el, el, el door nos daría que, te, que no, no, no, no conseguiríamos la 0,6 de de vacaciones ahora. Otro de los puntos del, de los principios del passive house, estamos hablando de la ausencia de puentes térmicos. La ausencia o casi eliminación por completo de los puentes térmicos. Eso es muy importante, porque al final un puente térmico es pérdidas de calor, pérdidas de energía, entonces hay que controlarlos todos, todos, todos, todos. De hecho, por ejemplo, cuando tú vas a certificar eh, una passing cada uno de los puentes térmicos tiene que estu estar estudiado y certificado. Vale. Eh, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué conseguimos con, con la estanquidad y el aislamiento? ¿Qué conseguimos con el Passy House? Al final, con el Passy House lo que intentamos conseguir con todos estos cinco parámetros, con cinco principios, es que la demanda de calefacción y refrigeración sea como mucho 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Eso es lo que intentamos conseguir, que es muy superior a lo que el código técnico nos manda. Eh, la demanda energética de un edificio, eh, el... pero incluso en algunos sitios me sale más, me sale más caro, pero. El, el, el ahorro, lógicamente, viene Luego de la amortización. Sí, sí, exactamente. Ya está Alejandro con nosotros, ¿eh? Okay. Alejandro, conéctate el micro. Está, ¿Le tienes en la apagado. pantalla? Ahora, ¿me oyes? ¿Estás? Sí. Perfectamente, adelante. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido álvaro o qué? No, ¿qué, qué ha pasado? <risa> que se me ha ido la pantalla y me ha puesto iniciando otra vez. Venga. Pero ya estamos contigo. Ya, pero ¿se, me ha... se ha quedado todo grabado lo de antes o no? Sí, se está grabando. Entiendo que se estará grabando. No sé si había otro compañero que también estuviera grabando, pero vamos, posiblemente. No sé si lo habías hablado con algún otro. Seguramente no, pero... sí. Lo anterior está, lo anterior está vale. seguro. Vale, pues está, grabando, pero... está grabando, ¿eh? Vale, perfecto. Nada, lo que decía que a, a grandes rasgos la demanda energética de un edificio es la energía que, que requiere este en su interior para poder tener las condiciones de confort. Eh, ¿Qué factores condicionan la demanda energética? Pues por supuesto el clima exterior, eh, la radiación solar, el viento al que está expuesto esa vivienda, la envolvente térmica del edificio, con lo que hemos estado hablando, incluso las características de ocupación de funcionales del edificio. No es lo mismo un edificio de de un colegio, por ejemplo, que un edificio de una familiar o que vivan seis en una vivienda que vivan dos, todo eso influye y todo eso hay que calcularlo cuando diseñas una vivienda pasiva. Eh, ¿Qué es el efecto que conseguimos con una vivienda pasiva pasi-house? Al final siempre el ejemplo que se pone de una vivienda a la otra, o sea, característico para poder compararlo, es que al final nosotros haciendo una vivienda house tenemos un termo de, de, un, de una cafetera, por ejemplo, o sea Conseguimos que todo sea hermético y que el calor que tiene se mantenga. Eso es lo que conseguimos con una vivienda pasiva. Como os había dicho, el test de Blover door que es el test que se hace para, para comprobar las infiltraciones que tiene la vivienda, eh, se consigue metiendo, metiendo una depresión, una, depresión que, que le metemos a la, una diferencia de presión que le metemos a la vivienda de 50 Pascales. Con esta presión lo que intentamos es eh, ver por dónde por qué orificio puede entrar aire en nuestra vivienda. Y, ese, y el, el TGS nos tiene que dar igual o menor a 0,6 renovaciones hora. Si no, no estaríamos dentro de los parámetros House. Al final, como yo os decía, para mí una vivienda House es tener un, un, un buen control de la ejecución de toda la vivienda. Por otro lado, eh, si hablamos de las certificaciones de House, eh, existen tres certificaciones, la Classic, la Premium, la Plus y la Premium. Al final, eh, las tres certificaciones eh, eh, eh, se diferencian de otros dos requisitos que entran en juego. Uno que es la demanda de energía renovable y otro la generación de energía renovable de esa propia vivienda. Según los valores de esos, de esos dos parámetros, podremos estar hablando de la Classic en la normal, la Plus o la Premium. Y hasta aquí todo. Podéis hablar. Hola, Alejandro gracias. Lo que lo que estábamos comentando mientras te has ido tú a dar la vueltecilla muy mal, a hablar con, muy mal. con Miguel Ángel era sobre los incrementos de, de costes que, que podía tener una, una vivienda. Yo eh, si queréis que eh, voy a ir haciendo un repaso mientras habláis sobre sí, ese sí, tema claro. de los costes que puede suponer para ver las preguntas que, que pueda haber pendientes en el chat perfecto al final la gente habla de un 5 un 8% todo es muy relativo todo es muy relativo porque hoy en día el código técnico sabes que exige ya mucho ¿sabes? si de verdad cumplimos lo que exige el código técnico ya estamos llegando a casi valores pasijados eh, sería poco la diferencia al final de lo que exige el código técnico a lo de, a, de lo que exige el código técnico a lo que de, de verdad se pone una apasijado, al final la diferencia es controlar más la hermeticidad y la, el sellado de ventanas y, por ejemplo, el gasto de hacer un test de uloverdor. Y luego está lo que te, luego es muy muy relativo porque lo que te digo, o sea, si tú sabes elegir correctamente los materiales sin sobredimensionarlos, eh, puedes llegar a, a un equilibrio, ¿sabes? Puedes llegar a un equilibrio. Y luego, por, y luego, por otro lado, por ejemplo, yo ahora a los clientes les estoy ofreciendo, por ejemplo, forjados de placa alveolar. de placa alveolar. ¿Por qué? Porque aparte de que reducimos tiempo de esa vivienda de ejecución, encima el coste que reducimos es bestial. Porque un forjado de placa alveolar a lo mejor te está costando, eh, a, a, con con la sole, con el recrecido que se le hace encima con el mallazo y el funcho perimetral, a lo mejor estamos hablando de 50 euros al metro cuadrado. Si una estructura normal, por ejemplo, está en 85, ¿cuántos metros tiene la vivienda? Pues allá tenemos un buen, un buen ahorro. Luego nosotros también las viviendas las solemos hacer con, con hormigón celular. No sé si sabéis, eh, la marca más conocida es Itón, también está Gabeton aquí en España, en el Mediterráneo, por ejemplo. Eh, con eso, ¿qué pasa? Que conseguimos el, el aislamiento y además eh, nos vale de muro estructural. Por lo que si depende la... la el, el diseño que le hagas a la vivienda te puedes evitar pilares y te puedes evitar estructura de hierro por ejemplo por el, en el interior de la vivienda o sea si tú haces un correcto diseño desde el primer momento pues pues en el, el incremento no puede ser tan grande a ver es un buen asesoramiento al final eh, te pregunta José Durán José quieres eh, preguntarle tú directamente sobre el tema de las conducciones o le transmito tu pregunta mira José cable ¿Dónde está? Buenas, Alejandro. Eh, oh, José. Fernando, es que eh, tengo varias por ahí, entonces... Mira, que eh, era la referente a las conducciones, que entendías que no iban, que se iban todas canalizadas. Sí. sí. Eh, Alejandro, te pre espera, espera. preguntaba que... Perdona, ya, ya lo he silenciado ya. Silencio, ya. <risa> <risa> José, dime, dime. No, nada. Era, la pregunta era referente a, las, a, a los retornos, sobre todo, de, lo, de las canalizaciones, de, de los sistemas de ventilación forzada. Eh, si está todo canalizado o, o se sigue ejecutando. Entiendo yo que no, porque por la hermeticidad de la vivienda no, no podría ser así, pero... Yo he visto un montón de soluciones que hay veces que el retorno del de, de aire acondicionado llega hasta el falso techo y luego ya es la caja no, no, no, no, falso techo la que vuelve. No, no, no. no. Entonces, Tiene unos tubos de, de expulsión y otros de impulsión, totalmente. Bueno, o sea, Son, hasta, hasta la máquina. Hasta sí, la máquina. sí, sí hasta la máquina, correcto. Vale. Y luego de la máquina al exterior. Y luego de la máquina vale. al exterior. Que de hecho, vale. por ejemplo, incluso ni en climatización lo deberían de hacer así. los pasa que lo hacen así. Nah. No. Incluso incluso máquinas incluso se que las meten se en falso techo y, y todo el calor que está disipando la máquina en, en, en, en, que cuando está produciendo el aire acondicionado en verano, pues está en el falso techo todo, todo el calor. ¿Sabes? Claro. Ana Gutiérrez comenta sobre lo edificado previo al 79. Ana. ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde está? Ana Gutiérrez. Acaba de salir ahora. Acaba de salir. Eh, ella eh, preguntaba, ¿hay mucho edificado previo al 79? ¿Rehabilitaciones energéticas de calidad sí. son necesarias? No solo obra nueva. Correcto, correcto. Yo veo el camino por ahí. ¿Cómo, ¿De qué manera se puede llegar a un consumo casi nulo en rehabilitación? Sí, sí. De hecho, eh, hecho Passing House tiene eh, Energy Fit, Enerfit, que es la, el certificado energético para rehabilitaciones, para rehabilitaciones. De hecho, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo... Tenemos que empezar, a, íbamos a empezar este mes, pero por COVID no se va a empezar aún. Eh, un caserón antiguo grande que lo hemos hecho con, las, con los parámetros de fit No se va a certificar porque el cliente no, no quería y tampoco se lo hemos propuesto. Yo simplemente el, al cliente se lo, le ofreció hacerle una vivienda confortable. A ver. Y gracias a que un compañero, un amigo suyo, trabaja colocando ventanas y demás en, Aleman, en Alemania y allí todo lo hacen así pues ella desde el primer momento nunca me ha dicho nada a que no. Simplemente yo le... Eh, cada cosa que le digo, que hacemos, le digo por qué y por qué no. Y ella está súper contenta. Vamos. Pero por supuesto... Pues, eh, José Durán tiene más preguntas eh, sobre la placa de yeso, si consideras que es más favorable para conseguir la hermeticidad. Yo no la he hecho. Sí que he oído que, que se consigue hermeticidad con la placa de yeso. Sí que lo he oído. Yo no la he hecho, pero sí que lo he oído porque al final es, una, es un... depende... habría que comprobar de verdad el espesor de la placa de yeso para que sea hermética. Pero sí que es verdad que, que cuando tú juntas una placa de yeso con otra y, y tú le, lo, lo, lo, lo masillan, al final estás consiguiendo una continuidad. Entonces yo sí que he oído, no lo he hecho, pero sí que he oído que, que, que, que cumple. Lo que pasa es que hay que ver el grosor de la placa de yeso. Pero Alejandro, una pregunta. ¿Sí? Más, que, más que el espesor de la placa, ¿no sería el tratamiento de las juntas para, para el tema hermético? No, no, el tratamiento, por supuesto que hay que comprobarlo. Pero y el espesor también. El espesor. Sí. A ver. Tú ten en cuenta que para una... es que La dime. junta está medio, en medio del canal. Entonces, detrás tiene un obstáculo y por, dentro, y por delante de las sellas bien, en teoría debería correcto, estar bien. Correcto. No sé, me venía a la cabeza porque como en la placa hay menos juntas que en la fábrica, pues. Eh, el sentido ah, va, la ah, no, es vale. Esa. Ah, vale, no, no, perdona, pero tú estás diciendo del, del trasdosado. O sea, por ejemplo, un trasdosado, un pladur. ¿vale? ¿Podrías vale, sí, sí, sí. en hacer estaba... una hoja de fábrica de, de placa de yeso? Eh... No, no lo ha hecho nadie, no creo. Yo creía que me estaba diciendo del falso techo mediante placa mm -hmm. de yeso. Eso sí ya. que es lo que te digo que sí que lo he oído. Mm -hmm. eh... Tú ten en cuenta que vale, final, vale. Lo, lo que sabes, lo que se suele hacer es, por ejemplo, en el trasdosado que tú estás diciendo, se intenta hacer la, la hermeticidad en el muro para que luego tú todas las instalaciones las metas por el trasdosado. Entonces tú tranquilamente puedes meter cables y, y eh, tuberías, instalaciones por el trasdosado que sabes que nunca vas a perforar la capa de hermeticidad. Vale, vale, vale. vale, vale. Gracias. No, Roberto Navarro que no sé si... Sí, Roberto, que le preguntabas tú sobre el Farmacel. Abre tu micrófono y... Sí, hola. Hola, hola Fernando, tal? hola Alejandro, hola compañero. Sí, este, es una pregunta un poco desde la ignorancia sobre esto, pero te vi nombrar antes el tablero OSB, sí. o B que, oh. es, que llamas tú. Eh, Hice una vivienda hace poquito con tableros de Fermacel Sí, que en prestaciones, buenísimo. En prestaciones, no sé si es incluso algo mejor que el OSB. Hablo desde la ignorancia, te comento, pero de cara a la Passive House, ¿es recomendable utilizar Fermacel? Eh, no lo he llegado a ver. Sí que me han hablado de él, o sea, no lo he llegado a ver. No lo he llegado a ver en Passive House. Sí que me han llegado a hablar de él y en, incluso unos conocidos que son los que venden el hormigón celular son eh, eh, comerciales de Fermacel. Lo que pasa es que es caro. Es caro. Es, o sea, es, es que al final. Es, es... cierto. Es que... Pero, disculpa, Alejandro, por cortarte. Es cierto, pero también da unos parámetros o características que a lo mejor con un método tradicional o con el USB nos alcanza, es decir, debido a sus prestaciones. Sí, sí, sí, sí, correcto decir. Correcto, correcto, sí. no, yo Ahí ya tengo... te digo, no lo, he no lo he comprobado. El problema es que, por ejemplo, tú para. Tú el fermacel es la capa final. ¿Entiendes? Al final, la junta esa la, la tratan... Si tú, le, si tú la junta esa la sellas con una, junta, con una, lámina, con un, una cinta de hermeticidad, que es con lo que deberías de sellarlo, le tendrías que dar una capa superior para taparla, ¿me entiendes? Vale. ¿Sabes? Que no ¿Y en precio no es cuánto junta? estaríamos hablando de diferencia? No lo sé, pero yo sé que es caro el Fermacel. Sé que es caro. Caro comparado con el Pladur, estoy hablando. Con el, con el tablero no lo sé. Con el tablero no lo sé. Pero el problema es lo que te digo, que el tablero no es la capa final. El Fermacel, en este caso que tú me comentas, sí que es la capa final. Entonces, para, para tapar la junta de tablero a tablero, tendríamos que darle al final un elucido a todo, el, a todo el tablero. Entonces, aún nos incrementaría mucho más el precio. ¿Me entiendes? Entiendo. Que, ah, ¿no? Te digo, una, una opción, por si ayuda a los que estamos sí, sí. aquí en la, en la en charla, estamos... es si es necesario colocar varias capas de tablero USB o Fermacel, es no colocar las juntas a la vez, sino ir eh, alternándolas de forma que la junta ahí correcto, va a bastante... Correctísimo. Bastante muy buena puntualización. Sergio Pérez, gracias, te preguntaba gracias. por la solución de fachada que realizas más habitualmente. Y, eh, porque parece que cuando hablas de Passive House, tienes que hablar de Sates. No, bueno... Eh, Normalmente, si tú haces una obra tradicional, se habla de SATE. ¿Por qué? Porque con el SATE lo que haces es eh, minimizar o eliminar todos los puentes térmicos, ¿correcto? Espera, espera, que lo voy a. El dar. mantenimiento, el mantenimiento pregunta Joel: eh, ¿El mantenimiento de una passive house qué implica? ¿Es similar al de una construcción convencional? Sí, no tiene. Tú ten en cuenta que, que toda la hermeticidad y todos los sellados que hemos hecho eh, es. es... Están ocultos, o sea, eso tú no lo vas a ver. Por eso eh, cada cinta de hermeticidad y cada eso tiene está estudiado y tiene uno, unas, unas durabilidades. Pero que está estudiado para que dure muchos años, ¿sabes? Bien, porque, y en cuanto al tema del recuperador de calor, ¿Mm? ¿qué tipo de mantenimiento lleva? Nada, no, unos filtros. y unos filtros? ¿Con, ¿con quién hablo? Por... Ah, ver, espera conmigo. Ahora aparece <ríe> vale. por aquí. Lleva, lleva unos filtros que los filtros vale. son los que tú tienes que ir cambiando porque son los que tienes que ir limpiando pero vale. no lleva ningún otro filtro además tiene una muy baja muy bajo consumo al final es un aparato muy sencillo a veces muy sencillo y simplemente lleva dos filtros que los filtros hay, hay otro tipo de filtros más potentes para otras partículas más más más pequeñas más pequeñas vale. para certificar eh, House hace falta un control externo de correcto, certificación correcto, energética correcto no de certificación energética, no. O sea, no, tú con la, para la certificación del es suficiente. No, o sea, la pregunta de José dura, ¿eh? Vale, eh, tú para certificar una passive house eh, hay, hay certificadores que se llaman. Creo que hay tres o cuatro en todo, tres o cuatro empresas en toda España y, y tú lo tienes que hacer a través de ellos. O sea, tú eh, tú el arquitecto hace el, hace el estudio, hace el programa con el con el programa que tienen que es el PHPP, hacen todo el cálculo. Y tú, eso, es toda esa documentación es la que le mandas al certificador. El certificador revisa que toda la documentación la has hecho bien y que los parámetros que tú dices son los que de verdad tienes que cumplir. Y luego ellos tienen que llegar, ese seguimiento, incluso deben, deben ir a obra y tú mandarle un montón de fotos de cada detalle. Para ellos asegurarse que lo que tú has hecho, en, el, al final es como una OCT. O sea, lo que tú has hecho en, en proyecto es lo que estás ejecutando en la realidad. Incluso, y uno de los puntos es el proveedor 2, ¿no? para que ellos se verifiquen que, que te da los parámetros que tú habías dicho. Ana Gutiérrez vuelve a preguntar, yo creo que lo hemos mirado sobre el tema del Passive House con la rehabilitación y sus costes. Y hay un chico por aquí nuevo y desconocido que pregunta, ¿dónde podemos encontrar detalles concretos para encuentros que mejoren la eficiencia? Se llama un tal Enrique Aladio. Espera, que le voy a dar que hable. Que este tiene mucha voz. Enrique, Enrique, habla si quieres, no te cortes. Hola, me presento, soy el vale. por pues si no me conocéis... Eh... Sí, el, lia, el liante. El liante, el liante. A ver, Oye, pues, nada. Nuestro, nuestro amigo Javi Siles, nuestro amigo sí, Javi Siles, ¿te acuerdas de cómo bueno, lo conoces? no Hombre, ya lo creo, el crack Javi Siles. De, de hecho, yo conozco a Enrique por él. Eh, él me llegó a mandar un enlace de una web de detalles constructivos pasijaos alemanes, pero claro es lo que decimos, todo esto está muy enfocado a, a, a, a detalles constructivos alemanes que están enfocados a ejecución con madera casi todo y, con, y más industrializada, quizá. ¿no? claro, uno de los puntos que eh, lo que hablaba la Teresa en la primera charla eh, por ejemplo uno eh, estaría bien sacar como un, una enciclopedia de detalles constructivos Claro, o una PP que tú pagaras y con detalles constructivos. Eso estaría genial. Sí, claro. Con fotos y detalles en WG. O BIM, yeah. Claro, yo es que siempre he hecho de menos, ¿no? no en vivienda Passive House, porque no he hecho ninguna, pero sí que en vivienda habitual eh, sí, es que aquí incorrecto. estoy viendo puentes térmicos, estoy viendo cosas que no sé, no saben realmente cómo resolver y me molaría tener algo que decir, oye, hazlo así. Claro. ¿no? Y incluso que los arquitectos incluso tuvieran es cómo detallarlo. Y, y el problema es que el arquitecto te lo diseña, pero no tiene en cuenta esos puentes térmicos. Claro, no lo resuelve. Las, a veces. ¿sabes? Las jaulas de las ventanas. Claro, te hace que... una, un voladizo guapísimo y luego el voladizo entra por, por debajo de la ventana entra a la vivienda. Dice, y ahora claro. cómo quito yo eso, corto el voladizo o qué? Claro. ¿eh? Y, y, una, y, y lo quería, mira, lo, lo pensé ayer para hablarlo y no lo había dicho como enrique sabe me compré una cámara térmica que se pone al móvil es, es, un, es una cámara muy pequeña que vale 200 y pico euros y por ejemplo es una forma muy clara de decirle tanto al cliente o al constructor de, de típico que te dice ahí no pasa nada no pasa nada Sacas la cámara le haces la foto y ves perfectamente cómo está pasando el frío el calor de un lado al otro es una cámara que si quieres poner el enlace vale nada, la básica que es la que yo me compré valía 250 euros y, y saca unas fotos, incluso con la temperatura que, da, que te pueden resolver muchos problemas. Sobre todo bueno, pues pa, para pon... aclar, para aclararle y ver las cosas tanto al cliente como a, a, a los constructores. A ver. Bueno, pon, pon el enlace de la mochila del aparejador que la tengo ahí. Y ah, salgo. vale, también <risa> Yo creo que Miguel Ángel se ha decidido quedar con ganas de preguntarnos algo, ¿no? O de participar Miguel Ángel. Miguel Ángel. Lo de no, de que no, no, nos, no hemos hablado. Más. No, no, la, mira, la estoy escuchando a Enrique y a Alejandro. Eh, eh, eh, ejecuto passive y ejecuto construcción tradicional. Y lo que sí hay un detallazo súper importante que no acaban de captar la, el, el constructor, entre ¿Sí? paréntesis, es, que es la ubicación de la ventana. En, y tienden a ponerlo en la parte interior. ¿El, el, el, de la, ¿Has oído lo de, que he dicho? ¿Has oído lo que he dicho en la charla en la por, por, eso, por eso me he reído, porque <risa> tras, tra, trasvasas la, la información a construcción tradicional claro. y todos, todos, todos trasdosan el interior cuando realmente la ventana trabaja en el, en el, en el centro y, del, y, y del... Y luego, del, si, el, si tú, perdona que te corte, si tú te lees la guía del Pladur, tú no, nunca puedes coger una ventana a la guía del Pladur. ¿Me entiendes? O sea, no te lo aconsejas nunca porque tú te en cuenta que al final una ventana abres y cierras y tiene fuerza. ¿sabes? Entonces tú puedes mover el pladur. Lo que lo que yo considero hacer es que tienes que ponerle unas escuadras para que vuele sobre la ventana, o sea, sobre el muro resistente. Y luego si quieres atestas con el pladur. ¿Me entiendes? Uh -huh. De hecho te mandaré una foto. Mandaré una foto también. De, de hecho porque por ejemplo una obra que estoy haciendo ahora Passy House que será certificada eh, es así. Lleva un muro de hitón y luego un trasdosado. Y claro. El cliente dice que sí, que no pasaría nada. Que yo colocara la, la, lo que es la ventana en el muro de Itón y luego el pladur se metiera hacia adentro. Hacia que, por ejemplo, en el centro de Europa tú vas a cualquier hotel o lo que sea y están ejecutados así. Pero ahí podemos tener un, un, la unión de un pladur en vertical con el del horizontal. Podemos tener una, una pequeña grieta. Y a mí no me gustaría hacerlo así. Entonces, por eso de, de con unas escuadras volarle la ventana hacia, la, hacia el trasdosado del pladur y luego ya te está el pladur ahí. Pero la fuerza que la ejerza contra el muro. ¿Sabes? Sí, total, totalmente. Claro. Lo que pasa es que muchas veces se lo dice y se lo explica. Ah, ya, claro. eh, no, puedes poner mucho comer link y puedes gastarte una pasta Eso en la es, es. exterior cuando realmente la ubicación exacta con respecto al mundo. Y la ejecución. Este, claro. la ejecución. Pero, la, pero la ubicación normalmente la marca la marca del proyecto, ¿eh? Mm. No, no la decide el constructor. A mí por lo menos me llega a haces interiores prácticamente siempre. El detalle del encuentro no, pero, pero haces interiores siempre. Pero sí pero en, eso son, sí, sí, eso son detalles de típicos de, de arquitecto no bueno pero no tiene nada que ver al final en todos los arquitectos que conozco siempre me ha llegado a haces interiores ¿eh? no... No sí sé... pero lo que, o sea pero tampoco es haces interiores porque por ejemplo o sea no es no es haces interiores es en la línea del aislamiento correcto o sea, si tú tienes, el eje del sí, perfil sí. coincide claro, con y el eso. eje de la de la, aislamiento. Del aislamiento. Que tenga una. Al final, una ventana es un aislamiento más de la vivienda, pero con cristales. Vale, Entonces, tiene que tener vale. la vale, continuidad sí. del aislamiento. A ver. Ese matiz es importante, no lo agarro en cuenta. Claro, lo que pasa es que luego el cliente es el que te dice, oye, claro. yo esta tapeta perimetral contra la ventana, esto es para coger mierda. Claro. ¿Esto para qué lo quiero? Entonces, te obliga. Y... Atraerlas a, a, a, a interior, pero por, por eso es muy importante lo que decía de, de, de, del, del estudio y, y, y, la, y la elección de materiales, a, o sea, el, el estudio preliminar, bueno, el estudio de proyecto a la elección de materiales de, de, la, de la vivienda que vas a hacer, ¿sabes? Tenerlo todo eso, y más nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que tú dices? Que te dedicas a esto, o sea, todos esos puntos. Lo malo es claro, cuando ya te llega un proyecto, que a mí lo últimamente, ya, por ejemplo, ahora en confinamiento me han llegado tres proyectos de arquitectos ya hechos que ahora lo quieren pasivo. Que es lo típico. Ya. sí, a mí también me han llegado un par de historias rareta, la problemática aquí nos surge cuando el, el arquitecto no tiene eh este perdón, pasivo del diseño. Sí. Porque cuando te viene directamente Claro, no no, claro, no, yo, yo te de... digo de arquitectos tradicionales que y luego el cliente claro. a la que es, lo ha visto se ha da dado cuenta quiere una vivienda pasiva. Entonces, ese es el problema. Sí. Venga, chicos. Venga, Venga familia. Una buena. Hasta luego. Vamos a otra. Cualquier Venga. cosa, aquí estamos. Un abrazo. Vamos a otra. Vale, Chao. Wey, okay.